Hola, soy Darnos Daro. Gracias por estar aquí viendo este vídeo. Habíamos dejado pendiente de acabar de instalar en este ordenador un Toshiba iq 3200M. Habíamos dejado pendiente de instalar un sistema de Linux ligero para que pudiera, para que pudiera sacarle rendimiento y demostraros bueno, pues cómo con, con un aparato realmente, realmente poco potente como es este ordenador que monta un procesador Pentium 3 a 500 MHz y una única placa de 256 MB de RAM, cómo pues, les podemos sacar rendimiento para lo que sería un uso, un uso básico. Estos ordenadores pues muchas veces se quedan tirados, eh, desfasados, olvidados en una esquina y todavía pues les podemos sacar una utilidad gracias a, a, al propio software libre. Eh, finalmente ya he conseguido montar el sistema operativo Body Linux, es un Linux muy ligerito, No tiene, en un principio utiliza una interfaz muy sencillita que no consume que se llama Enlightenment, el sistema se mueve muy bien y eso que ahora mismo tengo abierto de fondo, el, esto de aquí que es el, el navegador web, ahora lo veremos con más calma y también tengo preparada aquí una cosita para enseñaros que lo veremos con calma. Body Linux en un principio no trae prácticamente una vez lo instalas, como aquel que dice no trae nada, trae el navegador, trae la consola, trae lo que son las opciones del programa y poco más. Todo esto que veis aquí es un paquete muy grande, que ahora tironé es normal porque insisto tengo abierto el navegador de fondo, luego lo quitaremos y haremos una prueba. Todo esto que veis aquí, todos estos programas los he instalado después. ¿Qué es lo primero y más recomendable una vez hemos instalado Body Linux? Abrimos el propio navegador Midori, que es este de aquí, viene de serie. Esto es Midori y una vez lo abrimos se nos abre la página de lo que es Body linux offline para que luego nos conectemos si hace falta y tiene un apartado, una especie como de tienda de software al igual que por ejemplo pues tendría Android o, o Apple o, o cualquier otra distribución de bueno, muchas, muchas distribuciones de Linux como por ejemplo Ubuntu trae su propio tienda por decirlo de alguna manera su propio repositorio de software en el cual como ya estoy conectado a internet pues nos dan opciones para, para instalar diferentes paquetes como veis este es el navegador aquí tenemos la opción de body linux app center y una vez esto ya como veis ya estamos en http estamos en internet pues nos dan opciones de instalar o bien paquetes sueltos o bien paquetes eh, paquetes concretos, paquetes ya precompilados que tienen un montón, un montón de cosas todo esto bueno pues pueden ser aplicaciones sueltas que está bastante bien y luego pues paquetes de audio, paquetes de... perdón, paquetes variados que si de audio que si de imágenes o directamente ya pues aplicaciones, eh, bloques precompilados que están, dividi están divididos entre lo que serían eh, programas más pesados o programas más ligeros, lo cual, bueno, pues es un detalle. Yo en mi caso, para hacer estas pruebas, he montado el paquete de pesados, que traería precisamente el navegador Firefox, traería OpenOffice, traería eh, programas de gestión de música, que en un principio no va a poder ser, pero bueno, lo he instalado por, por curiosidad. Tan fácil simplemente como pulsar en este botón grande que pone instalar ahora, os pedirá las claves, la clave de usuario para más seguridad, la que tengáis, y se instalaría. Imaginamos que ya he hecho todo este proceso, cerramos navegador Midori para que todo vaya más suelto, imaginamos que he hecho ya todo este proceso y bueno, pues todo esto en aplicaciones, es lo que se me, todo lo que se me ha instalado: un gestor de archivos, un gestor de documentos, programas para, para grabar para grabar los CDs, eh, calculadora, Firefox como podéis ver, dentro de Sonido, bueno pues eh, diferentes eh, propios videoLAN que casi todo el mundo lo conoce. Redbox, luego yo aparte, haciendo pruebas por ahí, he instalado otro que se llama Deadbeef, que es con el que voy a hacer la prueba porque ahora vamos a ver cómo va el tema de la reproducción de audio Deadbeef, aquí lo tenéis, es un reproductor de audio muy ligerito, no da no da prácticamente, no da ningún problema en realidad, lo que pasa es que incluso Deadbeef en este ordenador va a tironear si os fijáis, ya lo tengo también preparado Aquí, marcamos la reproducción de MP3 con un entorno gráfico no va a funcionar bien, vais a ver que esto tironea, voy a ponerlo y ahora, ahora empezará a trabajar. Pues esto que es suena de fondo, debería de ser Vivaldi, pero bueno pues eh, con el entorno gráfico y con, como vamos tan cortos de megas de RAM, la verdad es que el sistema pues tironea muchísimo. La reproducción es muy poco fluida, se atasca y no puede. Vamos a cerrar el programa. Incluso si os fijáis, el propio cursor tironea, se atasca. Vamos a cerrar. A ver si responde. Intentamos. Como veis, el sistema pues se queda bastante, bastante tocado, bastante afectado. a ver si lo conseguimos, vale, ya hemos cerrado, ya volvemos a tener el control del sistema, no obstante lo bueno que tiene Linux, ya lo tengo aquí preparado, es que siempre hay una opción, en este caso lo que vamos a utilizar es un reproductor musical a través de la consola de Linux, la consola de Linux es para que nos hagamos una idea, eh, la línea de comandos como el antiguo 2 que teníamos en windows pues algo relativamente similar vamos a abrirlo hay un montón de programas que gestionan el tema de la consola de linux en este caso bueno pues vamos a utilizar terminology os lo abro simplemente pues para que veáis cómo es una pantalla en negro con una línea de texto donde meteríamos los comandos a través de esta línea de comandos introduciendo simplemente la orden sudo-sudo-cmus abriríamos, que ya lo tenía ya preinstalado, este reproductor musical voy a cerrar la consola para que no nos moleste esta otra consola y este lo voy a maximizar para que sea más cómodo abriríamos esta consola y este programa musical cmus es un, un programa musical para la consola que no consume prácticamente recursos y es muy sencillo como podéis ver, en este caso, en vez de utilizar el ratón, estoy utilizando lo que son las flechas del teclado. Y ya lo tengo todo preparado. Vamos a elegir un tema cualquiera, algún algún alegro, que siempre son más dinámicos, de Vivaldi. Y, por ejemplo, pues este alegro corriente. Perdón, eh, si hay alguien italiano, veréis que mi italiano no es el mejor. Y aquí lo tenemos la reproducción es fluida sin ningún tipo de problema y bueno no solamente tenemos reproducción dejándolo en play sino que por supuesto pues contamos con las funciones de un reproductor cualquiera como puede ser el avance rápido Todo eso sin ningún tipo de problema. Y el sistema no, no presenta ningún problema. Vamos a elegir otro tema musical para que veáis que no hay problema. Y la solución siempre es, es perfectamente válida. Y en este caso no tenemos ningún problema con la reproducción es verdad que no es la interfaz más bonita del mundo es verdad que es bastante espartano pero lo importante de todo esto es que es que funciona que esa es la idea así que podríamos tener una carpeta o varias porque luego bueno pues en la propia página web de su autor se explica cómo manejarlo cómo utilizarlo es bastante potente incluso podríamos escuchar la radio por internet en algunos casos creo que las tfm se puede utilizar a través de este reproductor la verdad, es que, la verdad es que es bastante, bastante agradable, bastante sencillito y funciona, que es de lo que, de lo que nos importa. Así que bueno, pues ya hemos visto cómo bueno, en un principio para una navegación muy sencilla como pueda ser con, con Midori, para ver la página web, para descargar programas nuevos, incluso reproducir música, funciona. En este caso ahora vamos a abrir otro navegador más pesado que casi todo el mundo conoce, que es el famoso Firefox, Podemos instalarlo en este caso en el paquete de pesados o podemos montar el, el ligero luego desinstalar y montar luego otros programas. Vamos a poner, por ejemplo, el navegador Firefox, como decía, que lo conoce todo el mundo, con una interfaz más, más común a lo mejor que Midori. Firefox, sin embargo, ya es bastante más pesadete que Midori y vamos a notar cómo bueno, pues nos ralentiza un poquitín. Pero bueno, funciona. Vamos a ver que cargue. Y, por ejemplo, vamos a abrir algún sitio de noticias que casi todo el mundo también conoce, como pueda ser meneame.net. A ver un segundito. Vamos a ver qué, por sujetar, a ver, meneame.net. vamos a cargar y aquí tenemos meneame como va cargando y aquí podríamos ver las noticias como veis bueno pues eh, hago un tironcete pero bueno eh, funciona vamos a ver <coughs> perdón Vamos a ver algún, alguna noticia, pues con sus comentarios, en Meneame. Y bueno, funciona. Vamos a saltar a, otra, a la fuente, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Como veis, pues algún atasco hay. El sistema, pues bueno, va un poco pesado, pero funciona, que es de lo que se trata. Vamos a cerrar Firefox. O, por ejemplo, antes de cerrarlo, ¿qué más cosas podríamos hacer con este Linux? Pues, por ejemplo, podríamos, tranquilamente, podríamos utilizarlo para hacer alguna descarga. Con el paquete que he bajado he descargado también un programa de gestión de BitTorrent que se llama Transmission, es un clásico dentro de lo que es el mundo de Linux, aunque por supuesto hay muchísimos otros programas de, de gestión de BitTorrent. y vamos a ir por ejemplo a la página de Body Linux y desde allí vamos a gestionar... Body Linux. Vamos a descargar una imagen suya vía BitTorrent, por ejemplo. Eh, también comentaros que he instalado Flash Player, eh, sin embargo no va a ir demasiado fluido por limitaciones de la máquina. Si queréis vamos a intentar ver esta, este vídeo. y ya veis que no, no va a funcionar la pobre máquina pues no no va a dar a pesar de todo en próximos en, en próximos vídeos espero que podamos solucionar esto y a lo mejor vía vía consola o recurriendo a otras funciones pues podamos, ya veis que el ratón de nuevo no quiere funcionar demasiado bien vamos a salir de esta página vamos a descargar una versión a través del BitTorrent para que veáis que es sencillo Vamos a ver, voy a parar un momentito y ahora continuaremos.